hola la la la la la la la la la me encuentro con todos ustedes mis amigos del alma soy su anfitrión monta y hoy en un excelente día sábado hemos cobrado nuestro saldo en CryptoTab y nos han depositado dos dólares si dos dólares me he ganado con CryptoTab minando bitcoin y totalmente gratuito sin hacer absolutamente nada. Les voy a mostrar para que ustedes mismos confirmen con sus propios ojos lo que yo acabo de cobrar. Y la plataforma aún sigue pagando y aún sigue siendo fiel a los usuarios nuevos con los que quieran participar y les dejo mi enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan empezar a cobrar también su dinero y, no, y espero que no sean solamente 2 dólares, sino 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares y hasta mucho más dólares. Empecemos el video. Como pueden ver estoy desde Google Chrome, no he descargado el navegador, pero lo tengo aún. Aún tengo el navegador, sino que quiero mostrar, quiero hacer el video rápidamente para que ustedes puedan ver. En estos momentos tengo 31 personas con mi equipo y el día de ayer retiré un dinero que le acabo de decir que son 2 dólares. Me dicen que no tengo saldo suficiente, pero voy a ir a la historial de pagos. En los tiempos de atrás, yo había hecho también un retiro. Dos retiros de una cierta cantidad que es el mínimo, mínimo de 1000 BTC. No le hice el sábado 26 de enero de 2019, pero ayer, hoy, digámoslo así, porque estamos hoy a 26, como lo hice en la madrugada el pago, me hicieron mi pago sábado 6 de abril de 2019. Me he ganado 2 dólares y ya está procesado. Y les voy a mostrar a ustedes para que vean que no es mentira. Aquí ya me han depositado a mi cuenta los bitcoins que yo acabo de. Eh, y ya me llegó. Y me llegaron 2 dólares. 2 dólares. Con 68 céntimos. Y es una plataforma muy rentable. Realmente yo los invito a ustedes para que puedan hacer parte de esta gran oportunidad de, de minar bitcoin. Ya que. Es muy rentable, usted no tiene que hacer en absolutamente nada, no tiene que hacer en absolutamente nada, solamente debe tener su navegador y su navegador trabaja para usted, su computador trabaja para usted. Lo invito a que aproveche esta oportunidad, ya que no es spam, está pagando y va a seguir pagando porque estamos creciendo cada día más. Espero que seas el número 31 de mi equipo o 32 porque ya tengo el 31. Quiero que seas el número 32. De mi equipo y puedas aprovechar esta gran oportunidad de minar Bitcoin, de poder tener un ingreso extra aparte del empleo que tenemos físicamente, ya que podemos ganar dinero, no físico, pero sí podemos ganar dinero eh, en criptado.